Y precisamente ya le dejamos detalles antes de nuestra pausa de que estaríamos conversando del FITAS 2022 al regreso. Precisamente de la mano de Mondaca Teatro llega una obra que se presenta hoy en el Teatro Nuna y se llama Azul Congelado Bukowski, una adaptación de los famosos cuentos de este gran escritor entrelazados con poesía y música. Por eso para latidos es un gusto darle la bienvenida y saludar precisamente desde el Teatro Nuna a unos minutos de comenzar su función a David Mondaca que nos acompaña en estos momentos. ...¿Cómo está David? Bienvenido a Latidos... Oh, eh, ...Diane, eh, gracias otra vez eh, por la posibilidad de estar a, en, en su espacio... ...Cómo que no David, nos gustaría conversar acerca de la obra Azul Congelado Bukowski... ...una pieza que se va a poner en unos minutos en las tablas del Teatro Onuna... En ...entonces quisiéramos saber cómo ha sido todo el proceso de la adaptación... ...que corre a tu cargo y también la preparación para presentar esta obra... Bueno, tiene algún recorrido azul congelado, eh, son cinco cuentos enlazados, eh, en realidad son siete cuentos, en una especie de artificio entre, eh, como lo tienen las muñecas rusas, una sobre otra. Eh, tiene que ver con la vida del último escritor maldito, eh, tiene que ver con su autobiografía, eh, todo escritor es autobiográfico, si no sería un impostor, eh, y para hacer esta obra, bueno, uno tiene que consustanciarse con todo lo escrito, con todo ese, ese mar infinito que, de páginas que ha escrito Bukowski. Eh, no deja de ser el último poeta maldito, el que ha cuestionado el sistema, el que ha hecho añicos el sueño americano. Eh, por eso, recién a esta altura se lo reconoce como un escritor. Eh, los cuentos están sacados de el libro Mujeres, de música de cañerías, de eyaculaciones, exaltaciones, de cartero, de escritos de un viejo indecente. Es decir, tocamos todo para dar una visión de ese universo que es Bukowski. La estrenamos en el 2015 en el Festival de, del, del Norte y del Sur de Chile, así que recorrimos todos los escenarios chilenos en estos festivales. Y luego acá, cuando queríamos hacerla, el 18... El 19 vino la, la pandemia, la política y la pandemia del virus y se canceló el proyecto de girar por todo el país. Así que este es un pretexto para retomar Bukowski, es una obra intensa, es para gente con criterio formado y aquellos que dicen que Bukowski es un misógino y machista solamente han leído la solapa del libro. Quien ha indagado en profundidad se dará cuenta que es uno de los poetas más importantes aquel que sostuvo que no hay, lo único importante es que nada es importante, por eso en su, último, en su última etapa él abraza el budismo, este cínico, este considerado autor del realismo sucio, pues eh, va más allá de eso, es un poeta así de... En realidad es un pájaro azul y quien haya leído la obra sabe que el título de la obra es un guiño a ese pájaro azul que tenía en el corazón, y decía, tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero yo no le dejo y le echo whisky, le, le echo humo encima. Eh, no se permitía ser tierno. La obra no está exenta de humor, de un humor corrosivo, un humor punzante, un humor negro que nos hace reflexionar. Reímos, sí, pero a veces reímos de ese modo reflexivo. Eh, fascinante. Junto a Claudia Andrade, que ha hecho la, la dirección y la apuesta, pues nos hemos metido en ese... En ese mare magnum que es Bukowski. Esto apartándonos un poco del teatro nacional. En los últimos 25 años hemos hecho teatro nacional, teatro con autenticidad. Y para no perder objetividad en cuanto a nuestro hacer nacional, del teatro nacional, hemos dado un pasito al costado en esta oportunidad. Acabamos de hacer Shakespeare, Ricardo III, y ahora retomamos Bukowski. Esa es la experiencia con este gran autor. Sin lugar a dudas, David, estoy convencida que también la obra, aunque no es teatro nacional, como nos decías, que han tratado de despegarse, tiene determinados puntos de contacto con la sociedad boliviana. ¿Cómo encontrar ese diálogo con lo que ha dejado Bukowski, con este poeta maldito, con uno de los grandes escritores de todos los tiempos, con la realidad que vive hoy el país, que sabemos que el teatro siempre es una pantalla para dialogar con la sociedad? Bueno... Eh... Eh, cuestionó absolutamente todo, cuestionó el sistema eh, y bueno ahora eh, Bukowski es popular basta ver a nuestros estos señores que hacen libros piratas gracias a ellos podemos tener acceso a la literatura porque es un es un precio prohibitivo el comprarse un libro en 300 bolivianos en 30 bolivianos ahora se puede conseguir en el pasaje Núñez del Prado eh, quiere decir bueno que la gente está leyendo a Bukowski pero todavía hay esa actitud un tanto, ¿cómo podríamos calificar? Porque uno va y dice, ¿tiene Bukowski? Y me dice, sí, no puedo exponerlo por los nombres que tiene en sus obras. Imagínense. Y lo, me imagino que se refiere a eyaculaciones, exhibiciones, o, o, o escritos de un viejo indecente. Esos títulos, imagínense que se cuestionan y ocultan la obra, la venden así todavía a Soto Boche. Bukowski ha cuestionado absolutamente todo, la familia, el poder, eh, la guerra. Eh, eh, dice, para muestro un ejemplo, un botón basta de muestra, dice eh, me mataba la idea que para comer, vestirse y dormir bajo techo 12 horas de tu vida tenías que empeñarlas en un trabajo inútil y estúpido. Por eso me quedaba en la cama bebiendo. Mientras lo hacía no sentía que el mundo me tenía cogido, por el cuello. Bueno, y su poesía, su novela, perdón. No, no, no, estaba escuchando anonadada lo que nos decías, esta probada que nos dabas de la obra, David, y me preguntaba si luego del fitaz vamos a poder tener también Azul congelado Ajá. en otros escenarios de la ciudad y del país. Eh, seguramente porque nuestro teatro es de valija, es minimalista, eh, eh, hacemos carne la, la famosa frase de Molière que dice que para hacer teatro, un verso, un trasto y una pasión, aunque en el país necesitas dos pasiones, porque una se acaba. Así que eh, imagino que este es el inicio de una nueva temporada, estamos esta noche acá, ya estamos con ese vértigo que produce el escenario, esa fascinación, ese júbilo, eh, pronto estará el público llenando acá y estaremos formando un solo espíritu. Pues nada, nosotros desde el latido estaremos atentos. David, las entradas ya están agotadas ya, porque probablemente luego de tus palabras... ...alguien se va a animar sí. a llegarse hasta el Teatro Nuna. ¿Están agotadas? Sí, están agotadas. Pero bueno. anunciamos una pronta temporada en este espacio o en otro. Pues nada, estaremos atentos entonces también para que los televidentes puedan disfrutar... ...de esta pieza y del trabajo de Mondaca Teatro en ya sea cualquiera de los escenarios donde se presente. Muchísimas gracias, David, por estos minutos que nos ha dedicado a esta conversación y mucho éxito para gracias, la presentación David. de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.